Hoy no haré un video de quejas políticas, ni haré un video de humor. Hoy es el día de hacer un video paranormal de sucesos que pasaron aquí en Tierra del Fuego, más contando en Río Grande. Para los que muchos se preguntarán dónde queda Río Grande, está ahí, al lado del culo del mundo. Un poquito más arriba del cachete estamos ahí. Eso es Río Grande. Muchas cosas pasan en Tierra del Fuego. Y también pasan en Río Grande. En Río Grande hace muchos años que vemos viendo, leyendas urbanas y historias. Pero esta esta fue real. Y empezó por allá en el 2009. Cuando se reportó que un lobizón o un chupacabras. Había atacado en la ciudad de Río Grande y Tolwi. Bueno, gente, empezamos con el caso del Chupacabras o Loisón, lo que quieran, porque en realidad lo que pasó es que. Un policía dijo mientras estaba dando un paseo con su hermano eh, en unos lugares oscuros, aunque en realidad no dicen que era el hermano, sino que también dicen que era la mujer, una mujer que no era su esposa ni su novia ni nada, por el estilo, o se estaba metiendo alto cuerno, alto cuerno. Cuando este bicho se acercó y atacó al auto y, y sí lo atacó así y entonces asustado llamó a la policía y como los policías no querían hacer bardo, básicamente no hicieron nada y lo avisaron 20 días después. Hubieron ataques en todo el mundo y en otros lugares. Pero nosotros tenemos imágenes del momento en que el Lobison atacó al auto policial con ellos dos adentro. No sabemos si era el hermano, una mujer o alguien más. Pero acá ves la foto a continuación. Podemos ver claramente, podemos ver claramente, el Lobison atacando el auto y se ven como dos jamones dentro del auto y una persona que está viendo asustada. Eso sería como un identikit. Algo como lo que sucedió cuando el monstruo atacaba al auto. Eh, no era el auto policial, me confundí. O sea, es el auto de un policía, pero no era el auto oficial de la policía. Sino el auto particular. Donde podemos ver que sufrió de algunos rayones. Y la criatura... Es como un verde negra o algo así, el verde, verde negra, digo verde negra, no, perdón. Eh, vemos que está atacando y está chillando en ese momento. Y es todo lo que pudimos saber eh, de ese caso, del de, identikit que sería del bicho. Igual hay otros identikit que los vamos a ver eh, a continuación, eh, pero siguiendo las muestras de que fue un caso nacional y importante para Río Grande. Como verán, TN se hizo de la noticia Y también dio aviso a la gente A la gente que un bicho peludo Estaba atacando a Río Grande El bicho peludo señores Señores, es lo que queríamos saber de verdad Si el bicho peludo negro Había atacado a un policía en Río Grande Y sí, señores, se da a nivel nacional La descripción de este bicho Lo bizón. Ocho pacabras. Es perturbadora. Al cual podemos ver cómo lo describía la gente, que a lo cual parecía que tenía cola, pero no era cola, en realidad era un rizo de un pelo, un, un pelo rizado lo que tiene atrás de unas grandes gónadas que tiene el animal. Y podemos ver que es totalmente agresivo. Es todo lo que podemos saber de ahora del lobizón de Río Grande, pero tenemos mucho más. También hay una foto captura cuando el bicho se cruzaba en la ruta 3 yendo para Torwin que fue donde fue visto por última vez, o creemos así a continuación estamos viendo la imagen perturbadora capturada en el momento justo donde el lobizón se lo ve cruzando por la ruta a toda velocidad con lo que pareciera ser una tercera pierna y gritando mamu, mamu, mamu, mamu, mamu, mamu", Porque así se halló Entre el bosque de Tierra del Fuego en Ese lugar muy cercano a Torwin. Y eso fue Lo que habíamos sabido Del lobizón Hasta que nos enteramos De una historia que lo habrían Capturado Y lo habrían matado al lobizón Por esas cercanías Para, para, para, para, para, para, para Partemos acá, para, para, para, para, para, para, veamos. ¿Me mataron al bicho? Me muestran una cosa ahí, mega peluda, que no se sabe lo que es. Esa cosa ya está podrida. Y segundo, me dice: parece una mutación de cruza entre raza de castor y zorro y presenta una altura de entre un metro veinte y un metro ¿Me estás jodiendo? Papá, me estás jodiendo. <risa> <risa> Me hice terrible historia, para que me vengan a decir que al bicho lo mataron. Y encima fue en la margen sur. O sea que el bicho se fue hasta Tolwin y volvió. Se ve que allá en Tolwin se estaba cagando de hambre porque no hay nada ya, Está más vacío que el culo del mundo. Y se tuvo que volver para acá. Y justo en, en, en la margen sur. Y seguramente dice. Eh, dice. Eh, que los policías. Las autoridades bastante... Man Mantiene en estricta reserva por las autoridades, no existe información oficial Alguna al respecto del extraño animal capturado por un chacarero de la margen sur de la ciudad de Río Grande Margen sur, eso quiere decir que se lo comieron Se morfaron, se inmorfaron al lobillón, hijos de puta O sea, no le basta con comerse gatos, se tenían que comer al lomizón Me cagaron la historia, hijos de puta Me cagaron la historia Mierda, que son rápidos ya ¡Puta madre! Bueno, síganos para que vengamos con otras historias paranormales de Río Grande.